Niños emprendedores, ¿cómo fomentar la iniciativa en tu hijo? En la nota anterior hablamos sobre la disciplina y cómo fomentarla. En esta oportunidad hablaremos de la iniciativa, una de las 10 cualidades capitalistas o para el emprendimiento. La iniciativa hace parte de las cualidades para estar automotivado, pues es demasiado importante en el mundo de los negocios y en el mundo de la vida, porque permite que el niño tome decisiones en momentos de crisis, se forme como alguien participativo, y actúe sin que tenga que tener un policía diciéndole qué debe hacer. Una de sus características principales es que nace de él mismo. Es decir, no hay ningún factor externo que lo impulse para lograr su objetivo. Contrario a los niños con iniciativa están los niños que tienen actitudes pasivas. Estos infantes se caracterizan por la falta de energía durante el comienzo o la realización de cualquier tarea. Por paralizarse cuando padres o otros adultos lo invitan a realizar alguna actividad. Dicha pasividad la llevan a todos los ámbitos, incluso cuando está molesto o disgustado. El niño pasivo es incapaz de reclamar sus derechos y exigirlo ante los demás. Algunos de los hábitos comunes de los niños pasivos son se quedan en casa mientras otros niños hacen deporte o juegan al aire libre, les cuesta trabajo hacer amistades, relacionarse con otros niños, son tímidos, Llevan vidas sedentarias, les cuesta trabajo abrirse y hablar sobre sus sentimientos. Algunas recomendaciones para estimular el niño que tiene este efecto de la pasividad es identificar qué le gusta hacer en verdad. Cuando averigües esto, motívalo a combinar esta pasión con alguna otra actividad. Por ejemplo, si a tu hijo le gusta mucho escuchar música, puede usar auriculares mientras caminan juntos por el parque o montan bicicleta o visitan algún centro comercial. Las seis recomendaciones que me gustaría compartir contigo para incentivar la iniciativa y disminuir el defecto de la pasividad son Número uno, déjalo ser. Si quieres que sean responsables y tengan iniciativa, debes dejarles algo de autonomía para que puedan desarrollarse. 2. no le repitas demasiadas veces lo que tiene que hacer. Si lo haces, le enseñas a no esforzarse por regular y organizar sus actos, ya que alguien más lo hará por ellos. Número tres, no pretendas controlar su iniciativa, déjales en libertad para que hagan las cosas a su manera. Recuerda que tienen que aprender. Muy frecuentemente los adultos pretendemos que hagan las cosas exactamente cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. Es muy importante dejar que ellos tengan algo de libertad, en eso consiste la iniciativa. Número cuatro, indícales lo que tienen que hacer. Puedes hacer una lista de tareas o también puedes ofrecerles sugerencias de sobre cuándo o cómo hacerlo, pero deja que ellos lo hagan. Número 5. Establece una consecuencia positiva cuando cumplan con sus iniciativas. Número 6. Refuerza verbalmente cada vez que tengan iniciativa. Hazles ver que tú te diste cuenta. Cuéntanos cómo te va motivando la iniciativa de tu hijo y recuerda que es preferible desarrollar estas cualidades de emprendimiento en la infancia y en la adolescencia. No esperes a que sea un adulto para formarlo como un emprendedor.